El reto Clamber es un robot escalador, es un reto asíncrono y clamber significa que para moverse de una manera incómoda y laboriosa, generalmente usando ambas manos y pies. Esto es lo que hace nuestro robot, subir una superficie de 1.5 metros elegida por el participante en el menor tiempo posible.